¿Qué es la melamina? La melanina es tan solo la capa plástica que recubre el tablero con el fin de fijar y conservar el papel decorativo donde se ha impreso el diseño. De una forma más técnica, se trata de un polímero sintético estable y resistente. Se utilizan en toda clase de aplicaciones industriales, siendo una de las más importantes la fabricación de tableros para el mundo de la decoración y el mueble. La madera recubierta de melamina es el principal material para la fabricación de muebles de interior. La melamina en tableros de madera. Se utilizan principalmente dos tipos de tableros o materiales para recubrir de melamina y fabricar muebles. Cada uno de estos tiene sus características, de forma que el resultado será diferente. Aglomerados de partículas. Los tableros de aglomerado son algo más comunes, más ligeros, también menos resistentes y más baratos. La superficie es más rugosa, por lo que se corre el riesgo de que con el tiempo esta rugosidad se telegrafie y se aprecie en la superficie. Esto último sucede principalmente con los diseños de colores lisos. Aglomerados de fibras Comúnmente hablamos del MDF, el cual ofrece una superficie realmente lisa e ideal para la melamina. En función de su densidad puede ser más pesado, estable y más caro que el aglomerado de partículas. Ambos tipos de tableros se pueden encontrar con mejoras frente a la humedad y el fuego. Es decir, hidrófugos e ignífugos. Estas mejoras implican también un mayor precio de los muebles de melamina. Diseño y colores en melamina esta es una de las grandes ventajas de los muebles melaminados existe en el mercado una infinita variedad de colores y texturas como ser en colores lisos en diseños originales o imitando otros materiales como las maderas rocas acero o mármol con el tiempo no solo se han ido mejorando cuestiones como calidad de las impresiones o la resistencia sino que también la sincronización entre diseño y la superficie también han mejorado mucho la textura es decir podemos encontrar algunos casos donde no solo se imita la apariencia de la madera, sino que puede sentirse al tacto. En los mercados locales podemos encontrar tiendas con gran variedad de muebles que son ofertados como melamínicos a precios sospechosamente bajos, sin embargo muchos de ellos podrían solamente aparentar ser melaminados. Incluso la calidad del soporte aglomerado deja mucho que desear confundiendo a los consumidores de muebles y dejando un concepto pésimo sobre los muebles melamínicos.